Kenny, tranqui que al rato regreso, lo Kenny Yeah, me dijo que era lesbí, pero me dejó más rosa, que okay, yes, sí, Yeah, back to the basics, metiendo quinta, me crazy Después de seis, still el rapping, el game nos gusta jugarlo en fácil más duro al tengo mi banda y no soy el crappy Le mando gua diciendo, saca la güey, Rastafari si no quiere más para mí, llámale al D. Comprame algo si vas a salir. Lo para mis G. Lo mantiene clásico Barça Madrid, yeah. Estamos rozando el coma alcohólico. Con la pista borrosa, pero cara de fucking boss. Son casi las 12 y seguimos buscando el spot. No nos invites sino para reventar el cantón. Empezamos pisteando en la calle con los homies. Terminamos mal tripeados por si viene la poli. Mi chica es chiquita y bonita como Lily Collins. Fuma tanto, parece la patrocina Billy Morris, wey. NWF Crew, 4W7 Sur, mucho. La luz, ahí los tienes preguntando qué hora pasa el primer bus? Con una playera Puma y piercing de cruz Voy topeo por los clubs, güey Huele a gas y tú diciendo fuga Preguntándote si fumas Me contesta con otra pregunta Yeah, el ambiente está heavy Yeah, con che en un Chevy Yeah, me muero lo que ni Tranqui que al rato regreso lo que ni. Yeah, me dijo que era mi Pero me dejó más rosado okay, que Jesse sí. Yeah, back to the basement Metiendo tinta, drive me crazy. Rolo 24-7, Allspice. Florida, Miami, Vice. Somos Lenny como N. The Wise. Curling chill, mi disco nice. Sutil en mic, no lies. Me solté, conecté la extensión. El dog me anexeció, desconecté sesión. De lo que me hicieron creer. Tengo miedo y sé que va a volver. Bebo porque sé que va a doler. Hasta el güero, hasta el amanecer. Eh. Y me acuerdo de esa mujer pues ninguna sabe cómo hacerlo tan suave oh. ella me eleva a lugares astrales sin nave oh. ninguna sabe cómo hacerlo tan suave oh. ella me eleva a lugares astrales sin nave oh. como quitarme los vicios con tan poco control llama nacho despacho el oficio reclamo mi dosis de alcohol Yeah, el ambiente está heavy Yeah, con Chevy en un Chevy Yeah, me muero lo Kenny Tranqui que al rato regreso lo Kenny Yeah, me dijo que era lesbian Pero me dejó más rosado okay, que Jesse sí, Yeah, back to the basics Metiendo quintas, driving me crazy